Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy el Vengador Tóxico y vamos a entrar en materia, porque si habéis entrado seguramente sea para saber sobre la nueva Play Station eh, y de dónde sale esta noticia. Bien, eh, lo primero que me llama la atención es el, el nombre que le han dado al proyecto eh, de la nueva hardware para la Playstation 5 no deja de ser una especie de Playstation 5 Pro eh, y como digo, lo que me llama la atención más es eh, este nombre, Proyecto Géminis Proyecto Géminis eh, salido de Japón lo han estado diseñando en Japón ...en fase todavía de desarrollo... ...y nos lo cuenta... Eh, ...no sé si lo voy a decir bien... ...Seigena... ...Seigena... ...en todo caso... ...lo pondré aquí... vale ...es un insider alemán o algo así... ...un hacker o un, un... ...alguien que ha tomado unas capturas... ...del desarrollo de... ...la consola de Playstation... ...luego iremos pasando fotos... Eh, ...vamos a ir... Eh, ...desmenuzando... El, ...este posible... ...digo posible porque... ...cuando se toca... ...por parte de la prensa... ...el tema de... ...bueno de... ...estos insiders... ...que bueno... Que, que te vienen y te sueltan semejantes noticias que joderlas siempre un poquito con pinzas, hombre. Pero por lo visto eh, estaba dando tantos problemas el tema de, del metal líquido que han decidido sustituirlo eh, y han tenido que empezar a hacer un proyecto nuevo llamado pues Playstation Genesis. A partir de ahora, eh, eh, dentro vídeo, porque todavía hay muchas cosas más importantes. Así que, dentro vídeo. Bien, seguramente si has... Llegado hasta este punto, os habréis dado cuenta de que es un clickbait. Y de que nada de esto va a ocurrir. No va a haber una Playstation 5 Pro. Ojalá, ¿no? Ojalá. Pero no la va a haber. Ni hay un alemán llamado... Uh, ...chenjena, que significa pelabergas. Eso es lo que significa en alemán. Pela vergas. Está claro que el vídeo de hoy se lo tengo que dedicar a la prensa. ¿No? Se lo tengo que dedicar a la prensa. Dios sabe que le tengo un cariño a la prensa. Diablos, qué cariño le tengo yo a la prensa. Vamos a empezar, por ejemplo, con, con esta noticia de Víctor Rozas. Lo vamos a poner aquí tu cara, Víctor Vamos a poner tu cara aquí, para explicarte lo que nunca debe de hacer un supuesto periodista. Dice tu artículo, lo estamos, lo vamos a ver, dice, una pareja de Estados Unidos vivió algo así, rebalco el algo así, porque es muy importante, con su Xbox One. ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, dice... Eh, os lo voy a leer entero. Como todo aparato electrónico, las consolas pueden ser susceptibles a albergar colonias de insectos, ya pasó antes con las infames cucarachas que encontraron hogar en algunas, en algunas unidades de PlayStation 4 o en todas las unidades. Pero en general, todo dispositivo, este tipo, de este tipo, no, de este tipo no porque si no tendría dos años de garantía, y PlayStation ni siquiera tiene a bien tener a sus consolas como electrodomésticos, por eso no le pone dos años, le pone uno. Tampoco, con tan poca confianza que tiene la propia Sony con su producto, algunas unidades de PlayStation 4, algunas, se lo tendremos que preguntar a los técnicos, nuevamente, ¿no? que son los que de los que, saca, de los que se ve día tras día la realidad. Por cierto, ¿sabes cuál es la que menos eh, llega al servicio técnico? Según palabras de, de técnico, un técnico de verdad, y no el de lo, el zumo de naranja que por cierto me tiene bloqueado, yo no, no, no entiendo por qué ¿por qué? bueno, después del chiste inicial eh, Víctor Rozas de Level Up eh, ahí te, te has pasado el código deontológico de la profesión que dices que ejerces o que se supone que eres periodista. Eh, para empezar, contrastar. Esta palabra te tiene que sonar, ¿no? Contrastar. Dices aquí... Lamentablemente una pareja de Estados Unidos vivió algo así. ¿Cuándo? Porque es importante. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Básico. Si no lo sabes, eres un inútil. Pero bueno, por lo menos ya lo sabes. Por lo menos ya eres consciente de que eres un inútil y de que lo único para lo que vales es para echar mierda, Microsoft, perdón, porque se os ha ido la consola a la, al traste a la mierda, el SSD mágico y todas esas cortinas de humo se os han ido derramando como un termómetro de, de mercurio roto el mercurio que también es otro metal líquido bien contrastar significa eh, ¿has hablado con esta pareja? No no, no, no creo que hayas hablado con esta pareja de hecho poco hablas de la pareja una pareja de Estados Unidos ¿de dónde? de California de Carolina del Norte, de Carolina del Sur ¿de dónde? de Alaska ¿De Tennessee? ¿De Washington? ¿De dónde coño es? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Sí, eh? Y no te creas que no me he leído todo el artículo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? Segundo, ¿cómo me aseguras? Ya no que eso sea una, una Xbox One. Te lo compro. ¿Cómo no me aseguras que no es alguien que ha echado algo como miel? Porque veo que hay una... Vamos a poner las fotos, evidentemente. Vamos. Bueno, aquí está la foto. ¿Lo ¿Veis ahí al lado de, un, de una caja de, de, de, de estas que se utiliza para recoger la fruta en, un, en una hamaca? Entiendo yo que está como en una hamaca de estas de, de esparto. Y, y no sé a Santo de qué está abierta. Eso para empezar. Si está abierta, le pueden entrar hasta pájaros. Pero vamos a leer tu, tu vamos a leer tu artículo. De lo que te tiene, se tiene que sentir muy orgullosa tu familia de haberte pagado la, la universidad, ¿verdad? Porque has ido a la universidad, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, en el caso de que no haya sido así, yo te voy a explicar unas cuantas cosas que no debería de hacer un, pre, un periodista y que hacéis continuamente todos los que trabajáis en Level Up. Aquí tenemos también a Vandal, ahí tenemos a 3 de juego, que también vamos a hablar de ellos también. Así que perdonad que vaya así tan rápido. Vamos a leer lo de: una colonia de hormigas decidió conquistar una Equipo One. Una Equipo One. Miles de unidades de PlayStation 4 con cucarachas. Con cucarachas. ¿Queréis ver la mierda de... de, de, de ¿Queréis que saque la mierda? ¿Qué puede tener una PlayStation 4? Bueno, una PlayStation 4, una PlayStation 2 o una PlayStation 1. ¡Ojito! Me pasó esto ya. Ya estamos con la... Con la con los con las historietas del abuelo Cebolleta, pero es que es la mera realidad. Me encontré una PlayStation 2, entre comillas, en perfectas condiciones. Y digo en perfectas condiciones, o por lo menos en, al lado del bombo de la basura, con dos, jue, eh, tres juegos, creo que sí, tres juegos eran. Eh, dos de ellos eran karaokes, el, el, no sé si os acordáis de los... Sin eh, incluida, y, y venía incluido los micrófonos que están por ahí. Que sé. La consola está totalmente rota por dentro, pero no rota porque eh, el, la consola fuera mala, sino por el uso. O sea, el uso, la mierda que tenía esa consola, señores, la mierda que yo llegué a ver ahí. Me daba hasta miedo. Hasta miedo. Y mira que yo soy un tío dejado hasta no poder más. Pero es que todo la mierda que se podía concentrar en un lugar estaba concentrada ahí. En una Playstation 2 fat la fat, no la pequeña ni la slim, la fat. Sigamos, tantas cositas, o, o, o, otros periféricos también, que me interesó mucho, bastante más por los periféricos que por la consola. La consola sabía yo que, que, que bueno, que iba, a tener, que iba a estar sucia o algo así. Dice, si hay algo que nadie desea, es que su consola se infecte con una plaga, pero hay veces que por una u otra razón, claro. Eh, en este caso, una pareja contempló el horror de ver su Xbox One con una colonia de hormigas que se había asentado en el interior. El caso fue compartido por un usuario de Reddit, quien se dedica a la reparación de computadoras. Ponme a ese, usu Ponme a ese usuario de Reddit, o por lo menos lo que ha publicado, y no la imagen que ha publicado, que eso lo ha podido hacer, supuestamente, esa pareja de Estados Unidos. Eh, el caso fue compartido por este usuario de Reddit, pero en esta vez fue solicitado en su servicio por su esposa, quien le pidió por favor que salvara su equipo One. El detalle en cuestión es que al abrirlo descubrió que una plaga de hormigas se había apoderado de la consola. Y seguimos. Y aquí ya los olvidamos de la historia, porque como es mentira, pues no, nos olvidamos, ¿no? Vale. Y entonces nos viene, ahora con el segundo titular, ¿no? Eh, las consolas, como todo aparato electrónico, puede albergar huéspedes indeseables. Sí. Algunos de sus dueños son bastante indeseables. Seguimos. De lado de las cosas, la pareja, la pareja por fin descubrió de dónde venían las hormigas, que poco a poco aumentaron. De dónde venían las hormigas... Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya con la caballa. Eh, le contestan, no eres gilipollas, tampoco estás a cargo de los sentimientos de Kelly. Ella es la que tenía sentimientos y no se movía durante años. Ella es la que se emborrachó en tu despedida de soltero y confesó amor. Luego trató de manipular la situación para hacerte ver como el malo en cuanto a tus amigos. Pero a ver, a ver, a ver aquí... Coagulación, una costosa visita al hotel, muerte. ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Ah, ya estoy haciendo tu trabajo. Eh, Víctor Rosa, ya estoy haciendo tu trabajo. Hace dos días que ocurrió... Vamos a ver si es verdad, depende de cuándo haya sido publicado esto. Eh, publicado por... vale, vale. Se confirma, se confirma. Eh, primero, contrastas. Confirma, contrasta, hagas todo lo que tengas que hacer como un buen periodista que se supone que eres. Dice, mi esposa y yo eh, teníamos un problema de hormigas y no podíamos averiguar de dónde venían para la vida de nosotros. Buscábamos en todas partes. Colocamos trampas para hormigas, limpiamos y aspiramos varias veces a la semana. Mi esposa fue a limpiar el centro de entretenimiento y metió la mano para retirar la Xbox One y fue recibida con hormigas, arrastrándose sobre sus manos. Intenté salvar el sistema desmontándolo y usando una lata de aire para volar a las. ¿Una lata de aire? Ah, vale, vale, vale, vale. vale. Eh, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a situarnos, eh, Víctor Rozas. Eh, dices eh, en tu artículo que una pareja estadounidense hace como era, una pareja de Estados Unidos, vivió algo así con su Xbox One. ¿Cuándo? No lo dices. ¿Dónde? No importa. ¿Lo voy a contrastar? ¿Para qué? Si a mí lo que me han dicho es que tengo que crear mierda de Xbox y eso es lo que voy a hacer. Entonces te encuentras con esto. El origen. El origen a la pareja que hace su publicación en Reddit, y que nos dice lo que realmente ha pasado. Aparte de que, bueno, que su consola ciertamente se ha estropeado porque había hormigas. ¿Pero por qué había hormigas? Porque la casa estaba sucia. Porque no. Porque la casa donde se ve que viven estos... Esta gente, por lo que he visto... Viven en un buen buena, en una buena, buena casa rodeada también de mucha vegetación. Y cuando digo vegetación estoy hablando árboles. Estoy hablando de que es muy probable eh, de que si no te encuentres una cucaracha, te encuentres un mapache. O un oso que también es la típica caza en ese sentido... Súper hermosa, pero tiene los problemas que tiene cualquier problema eh, chalet eh, de campo que haya en España. Avispas, avisperos, hormigas, arañas, etcétera. Y, y con eso pretendes excusar eh, la, la forma tan asquerosa de tratar a vuestras Playstation 4. Para excusarnos durante. A, a, a todos los técnicos de tener que limpiar vuestra mierda. Porque las consolas llegaban con una mierda. como la que he dicho antes. O sea, como lo que he dicho antes, es que es tal cual, vamos. O sea, tal cual. Los ventiladores. Bien, eh, entonces, el problema real es que esta pareja tiene una invasión de hormigas en su casa. Y se preocupan más por la Xbox One que por el resto de aparatos que también tienen hormigas. Porque la invasión, el nido, no estará solamente en la Xbox One, está en toda la casa. La típica pareja americana con una caza de estas que tiene un césped enorme... Tiene un patio trasero con árboles. Y, y, y, lo, y lo mínimo que te puede venir es un mapache. ¿Sabes? Luego te puede venir incluso hasta un oso. Es, esas típicas casas Ahí va tu... Tu Pulitzer. Ahí va, ahí va tu Pulitzer. Hacerte eco de una pareja que tiene... Un serio problema, pero no con la Xbox sino sino con, con una plaga de hormigas en su casa no tenéis vergüenza no te, bueno mejor dicho tú en este caso no tienes vergüenza utilizar algo que a todas a todas luces se ve que es un problema de plagas y que seguramente esté en todo en el televisor que esté en eh, que miren también <ríe> Con, viendo cómo son las casas que miren bien por dentro de las paredes porque seguramente haya hasta termitas y a lo mejor ni lo sepan. Intenté salvar el sistema desmontándolo y usando una lata de aire comprimido que sirve muy buena para limpiar eh, por ejemplo el teclado mismamente o para limpiar ya... Ya parte ya de dentro de... cualquier Yo lo uso para el ordenador, pero bueno. Sí, está bien. Eh, pero no sirvió de nada. pero No entiendo para qué, para qué utilizas eso. Eh, a ver, explícamelo. El soplador, lo que tú estás hablando de una lata de aire, que es la traducción mala de... Esa es la traducción mala de... Es, que yo tenía una por aquí de hecho de esto esto es lo que esto es una lata de aire de Carrefour especial para limpiar componentes post de alguien que tiene un problema en toda la casa por lo que dice en toda la casa por lo tanto, estará también las hormigas en otros aparatos. Y lo utilizas para echar mierda a Xbox. Excelente tu trabajo. Bravo. Bravo, chaval. Bravo. Level Up no puede fallar. ¿Cómo no? Nos encontramos con uh, Vandal, ¿no? Por ejemplo. Vandal, que no se corta en filtrar imágenes del 2018 de eh, Starfield. Y no deja, eh, deja claro que Starfield saldrá tanto para Xbox como para PC. Vale. Para PC. Bien. Para PC, pero ¿de qué sistema? Ubuntu. Linux. Porque si va a salir para ese tipo de, de... Entonces, sería, digamos, multiplataforma dentro del mundo de los PCs. En el momento que un juego es de PC, a no ser que lo hayas hecho para el sistema Linux como digo, Ubuntu y otros sistemas que hayan inventado que ya ni me acuerdo, el único y más conocido, el más usado por todos es Windows. Entonces, tienes que pasarnos por Microsoft, sí o sí. Y si no, <ríe> Con, Pon Linux. A ver si te corre, a ver si va al juego. Venga. Ay Dios. Esta, esta gente que vamos. No, pues, claro, Monopoly no hay. Porque Linux existe. Ubuntu existe. Cualquiera puede hacer su sistema operativo para su ordenador. Bueno, cualquiera, cualquiera no. Pero, hombre, con el debido entrenamiento se puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? que El 99 o el 97 por ciento de la población humana usa Windows. Esto no es monopolio. Esto es eh, que es más fácil eh, tomarme una lata de Coca-Cola o fabricarla yo mismo. imágenes más bonitas para hacer el 2018 y estar en fase de prueba teniendo en cuenta de que además ya están utilizando ahora el Unreal 5 por lo tanto han tenido que rediseñar algunas cosas que ahora mismo estamos viendo lo primero que destaca de las imágenes que han puesto es eh, la iluminación, por otro lado, me gusta mucho las texturas, se ven increíbles, Lo, salvando de que ent entendamos que es, ni, no es ni un prealfa ni nada de esto es el principio total de un videojuego. No hay nada, fijaos, en esos. en esas estructuras en color violeta, de, de, de, de que es un pantallazo de <ríe> mientras se están programando. No hay, no hay, pero del 2018, lo que nos espera. Pero lo bueno lo bueno que tiene es que, por lo menos, habéis dicho ya luego al final, ¿no?, de, de vuestro bonito artículo, ¿no?, eh, estas cinco imágenes nos muestran lo que parece el interior y el exterior de una base espacial, vale, muy bien eh, pertenecen a una versión bastante temprana del desarrollo y tan temprana por lo que no son representativas del producto final que llegará a XBOX Series X y S y PC como si el PC fuera diferente Ay, no tenéis arreglo no, no tenéis arreglo. Pero bueno, da igual. Eh, todo lo que sabemos hasta el momento de Starfield. Porque es que, es, que no, es que no tenéis remedio. No tenéis remedio, no tenéis remedio. Vamos a ver. ¿En dónde vas a jugar en el PC? Al Starfield. ¿Dónde crees que vas a jugarlo? En tu Xbox en tu Game Pass, en tu suscripción y en tu Windows, que también es de Microsoft. es de hace un día, ayer, ¿no? Los creadores de Abandoned... ¿Los creadores de qué? ¿Qué han creado esta gente? Nada. ¿Qué han creado? Si le habéis hecho ustedes más más prensa a, este, a esta estafa que nadie... Pero ustedes, 3D Juego, Level Up, eh, todos. Pero como. o sea, es que, es que de verdad. Con razón sois seguidores de Sony. Con razón, soy seguidores, os encanta Sony. Es que piensa y trabaja como ustedes. Con artimañas, engaños, con... ...con eh, pantallas de humo... ...bombas de humo también... ...ahora te, te, te digo esto para que parezca que mole... ...pero en verdad es una puta mierda... ...como lo del metal líquido... ...que, que todas las consolas se van a, a joder... Eh, ...durante no una... ...sino varias veces a lo largo de toda tu vida... ...nunca vas a poder tener... Eh, remanso de paz en esas consolas... ...pues no lo va a tener, pero... Pero qué importa, ¿verdad? Porque, porque es, es tan deplorable lo que hemos hecho que ya da igual todo. Ya da igual que ya, digamos, por ejemplo... Bueno, esto ya es que es, que es lo que digo yo. Es que esto de lo del abandono, yo ya a mí mmm, me escama de que tanto Sony como, por supuesto, la prensa eh, son conscientes de que esto es una estafa. Y les da igual. Y ojito con eso, porque permitir que te estafen ya es otra cosa. Los creadores de Abandoned, otra vez, con... Abandoned contraataca contraataca, contactaron con Konami tras las polémicas con Silent Hill. ¿Para qué? Vamos a leerlo. Blue Box Game Studios pidió disculpas a Konami por la confusión de Abandoned. ¿Qué confusión? ¿Qué confusión? Que este carapolla este carapé este carapene ¿eh? de Hazan es un estafador eso es lo que eso es no sé eso es a eso le dais ustedes pabulo, no se puso en contacto con con, con Nami para zanjar las confusiones en ocasiones intencionadas ...de su juego Abandoned con la licencia Silent Hill... ...durante meses el estudio independiente jugó al despiste... ...con referencias a la saga de terror Konami... Eh, ...y muchos y muchos creyeron, no... ...mucha gente a la que hicisteis creer que, que eso... ...ustedes y el Hazan. ...ese es otro, vamos... ...y el propio Hideo Kojima... ...porque no lo... ...no decía nada... Kazan sale al paso de los últimos rumores que daban al juego por cancelado y además revela que contactó con Konami cuando los espe las especulaciones que relacionaban abandono con Silent Hill crecían sin control. No aporta nada. Dice, el, el, este, dice, dice este señor de ese personaje, Hassan, que contactó, dice, contacté con ellos, con Konami, estaba estresado porque la gente pensaba que Abandoned era Silent Hill. Se fue de las manos, ya sabes, eres un desarrollador pequeño, nunca has tenido un público grande, no tienes experiencia, hablé con Konami y dije, nunca fue mi intención y fueron realmente comprensivos. ¿Konami ha dicho algo? ¿Lo habéis contrastado? ¿Habéis contrastado la, la, la noticia? ¿Habéis hablado con Konami? ¿Sobre el tema alguna vez, en algún momento? No. Eso es lo que más coraje me da. ¿Le dais, Pablo, a hablar con este tío, que no tiene nada que aportar, ni a Sony, ni al mundo de los videojuegos, ni a Steam, y que está... Literalmente estafando a la gente. Estafando a la gente. El, el próximo tráiler, además, es pagado, según un, lo que dice el señorito. Aparece en un vídeo casero al, a, el año pasado. Sin, el año pasado, o sea, que, que seréis un estudio pequeño, pero si en un año no habéis hecho nada que mostrar, es que o no hay nada o. Además, es más de un año, ¿eh? Quiero hacer un vídeo rápido para mostrarme... Eh, y que soy una persona real, no estoy asociado con Hideo Kojima... No soy un actor, no trabajo en Silent Hill... Solo quería mostrar mi cara y que soy real... Con suerte, haremos una sesión de preguntas y respuestas muy pronto. No sé por qué tarda tanto en esas cosas, ¿no? Sabes, eres un desarrollador pequeño... ¿Eres un desarrollador? ¿O sea, ¿trabajas tú solo? ¿O es una desarrolladora? ¿O qué es? ¿Cuánta gente trabaja en Blue Box? Porque no existe Blue Box. ¿Dónde está vuestra sede? ¿Dónde está vuestro despacho? Vale, que sea un desarrollador. Un... O sea, es que... ...le podéis buscar en... Wikipedia... ...incluso la dirección... ...en Madrid... ...donde estaba... Eh, ...la primera desarrolladora de videojuegos... ...aquí en España... ...montada por los hermanos Ruiz. Se sabe la calle... ...el número... ...hay registro fotográfico de ello. Esta gente... ...de esta gente... De, ...si es que hay gente ni uno ha dado la cara ni una foto del equipo o... algo que no tiene por qué ser no, no, si no queréis revelar el juego pero por lo menos revelar que hay un estudio, que hay gente trabajando no sé ¿eh? un vídeo con ustedes hablando, contando el, proye el proyecto eso ya lo podéis haber hecho ya hace más de un año y medio no lo hicisteis porque es todo falso es una estafa, y, y, y los que están a dos velas, los lloroniers, están a dos velas, le tenéis que, eh, y además con una consola rota, le tenéis que dar de comer como sea, aunque sea a base de mentiras, ¿cómo se puede sacar esto a la luz, hacer todo un artículo entero, ¿Eh? Ramón Varela, ¿Cómo, se puede ¿Cómo puedes tener los santos cojones de hacer un artículo entero hablando de algo que no existe, que es una estafa, que estás contribuyendo a la estafa a seguir con el bulo y hace y, y te olvidas de hacer lo que debería de hacer un periodista de verdad. Y no ustedes. ¿eh? Ni los de 3 de Juego, ni los de Level Up, ni Metacritic, ni... Vamos, los que trabajáis en estas que he mencionado sois de lo peor. De lo peor. Lo digo así de claro, porque aquí donde está la respuesta de Konami. Vale, Esto, todo esto, muy bien, todo lo que ha dicho Blue Box y tal. Pero es que este, este, este artículo debería de ser más largo, porque deberías de haber contactado con Konami, y preguntarles, oye, ¿este tío ha hablado con ustedes? ¿Y no lo habéis hecho? Por algo será. Os conviene, vivís de Sony, vivís de la publicidad de Sony, y por lo tanto os conviene hablar sí o sí de Sony. Da igual ya... Ya, por lo que veo, da igual que sea una mentira, da igual que sea una estafa, os da igual todo. Os pasáis el código deontológico de, de la, del periodismo de cabo a rabo por, por el arco del triunfo. No contrastáis. Cuando hacéis un artículo, no preguntáis ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Son cosas básicas. Es que no me lo he inventado yo. Volved a la universidad. hacer algo con vuestras vidas de verdad, algo que sea mejor que este heiterismo, eh, yo que sé como eh, que, que os andáis con el poder de llam haceros llamar encima dos prensa. Otras noticias también alrededor, que habéis hecho tres para rellenar, ¿eh? los creadores del polémico Abandone denuncian amenazas de muerte, los creadores del polémico Abandone borran casi todo su rastro en Twitter, en Twitter, en YouTube, en Abandone no está cancelado, hace sus creadores tras los últimos rumores, pero que evidentemente si es un juego indie, algo que, que es tan detestable para un para un niño rata, por Dios, un juego indie, ¿esto qué es? No quiero jugar a un juego indie. Esto no es periodismo. Los creadores del polémico Abandone denuncian amenaza de muerte. ¿Y qué me importa? Si esta gente lo primero que debería de estar es en un banquillo de un juicio. Y luego están aquí los... Los, los Kratos, los Aochis, los Luces, los Manusados... Quedó aclarado, y además que podéis hacer el timo del año. El timo del año lleva un año que os lo lleváis comiendo con papa yo por curiosidad, cuando se levantó tanto revuelo, me estuve informando. Y es un modus operandi estafar con la misma mecánica. Sí. Ahora, ahora, después de que te lo han dicho cienes y cienes de veces, yo me pregunto a Ochijapa, Luque, Lu, Lu, no sé, Manusao, 2-2, Killer, Eddie, Rejón, Fostitus, Remigio... Eh, ¿Cuánto tiempo tardasteis en aprender a levantar la tapa del váter como os enseñó vuestra madre? Esto también va por los periodistas, ¿eh? periodistas que sois unos periodistas con los clickbait. Lo único que sabéis hacer, ¿no? Clickbait, ¿no? por lo que veo, ¿no? Vamos a ver con los logros. Esa es la gran noticia, ¿no? La gran incógnita del nuevo Monkey Island. Esa es una noticia que sí que me llena de... de, de... Que está bien. Usaremos el martillo de Thor en God of War Ragnarok. En PlayStation nos dan una pista. ¡Guau! ¡Wow! ¡Uh! ¡Cuántas noticias, por Dios! De... Disponibles para descargar gratis los dos primeros juegos de Xbox Live Gold de abril. Bueno, vale. Mm, ya lo sabía. Bueno. El jefe maestro de Halo, la serie responde a quienes odian el show y luchará para cambiar su brío. Los únicos haters que hay son de Sony. El único hater que conozco que pueden estar tirándole caquita todo el día a Paramount y dando por culo y acosando son pipas, ponis, piperos, eh, subdotados, eh, carne equina, bulto sospechoso, coágulo de sangre infecto y putrefacto con patas y eh, también lo podemos llamar cani. Bien, pero eso es cuando ya es adulto. Los cani, algunos, no duran mucho. Entonces es adulto ya con 18 años, ya es adulto ya más o menos. Eh, Nintendo Switch Online estrenan sus recompensas de abril con Animal Crossing y Splatoon 2 usuario de servicio de suscripción, por cierto ya, ya, ya ya ya tengo ganas de jugar a, al, al Horizon perdón, al Horizon ay Dios mío, Tom Nock me va a arruinar pero bueno, es que es que ese hijo de la gran mapache eh... ¡N! El perro ladrando, ya uno ya no sabe ni cómo decir, gritarle o decirle algo, en fin. Amigos, que no os quiero robar más tiempo, porque ahora me voy a poner a hacer un gameplay. Y quiero que sea de Stay of the Cave. Perdón por el movimiento que no me he movido aquí. En fin, este es el Damas Control de hoy, por parte de Sony. Echar mierda a... Hay Xbox como esa, como, como, como el artículo de Víctor Rozas, del Level Up, haciéndose eco de una familia norteamericana que tiene una invasión de hormigas. Bravo, chaval, te vas a llevar el Pulitzer. O Castro, de área de jugones. A ti es que te tengo atravesado, no te voy a engañar. Desde el día de recalcitrantes y reconcentrados Xbox... Oh, ¿Te acuerdas? Me provoca más seguridad, desde luego, eh, Nintendo que Sony. Y las dos son empresas japonesas, muy bien, pero una de ellas sí es más japonesa que la otra, es Nintendo. Entonces me fío mucho más de, de, de, lo, de la manera de trabajar de Nintendo... Que desde luego de la manera de trabajar, eh, ya tan desastrosa eh, en Shanghái y en alguna factoría pútrida de China. Ahí es donde nacen las consolas de Sony y nacen muertas. Bueno, amigos, ¿ustedes qué opináis de, del. De todo esto, de estas noticias o de no noticias o de noticias eh, ¿qué opináis realmente de la prensa? vamos a dejarlo de esta prensa de esta prensa que hemos visto esta prensa que hemos podido palpar un poco ¿qué opináis de ella? os dejo y os veo en el siguiente vídeo, suscribiros dale like al canal y por supuesto dejen su comentario en la caja de comentarios, espero vuestras opiniones y disfruten mucho de los videojuegos, por supuesto.